...influencia del ecosistema digital en la prensa deportiva. Se trata de un encuentro intrauniversitario que forma parte de un proyecto de investigación... ...en el que participan las universidades de Burgos, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Francisco de Vitoria. Saludo pues a los profesores y alumnos que se han conectado desde Burgos, a los que les doy la bienvenida... ...a los que están en Zaragoza, a quienes agradezco su presencia y a los profesores y alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, tanto los que están aquí presentes en la sala de grados como los que se han conectado a través de videoconferencia. Desde siempre, el diario de mayor tirada y que acapara mayor número de lectores en España no es una cabecera que tenga una gran influencia social y política por su trayectoria, por su antigüedad, u otros valores de tipo generalista. Es un diario deportivo. Durante la época en la que la prensa en España estaba silenciada, se consideraban a los periódicos deportivos los medios verdaderamente libres, porque decían lo que querían y como querían, sin temor a la censura o a problemas con la administración. Y se había instalado la creencia de que por ese motivo la prensa deportiva tenía tanta demanda. Y no era del todo cierto. La prensa deportiva española ha gozado siempre de un gran prestigio y los lectores se han acercado a ella por el interés que el deporte ha despertado siempre en la sociedad occidental. Los cambios que se han producido en los medios de comunicación en la última década, producidos fundamentalmente, entre otras razones, por la revolución tecnológica y el modelo de negocio que ha supuesto la consolidación de Internet en todos los estamentos sociales, ha afectado también a la prensa deportiva. Y vamos con algunos datos para conocer la magnitud de estos cambios. En el año 2010, Marca tenía una tirada de 214.000 ejemplares. Diez años después, su tirada es de 139.000 ejemplares. El diario Ash hace una década tiraba 180.000 ejemplares. Hoy la cifra se reduce a 125.000 ejemplares. Mundo Deportivo ha pasado de tirar 82.000 ejemplares hace 10 años a unos 53.000 en la actualidad. Y Sport, el otro gran diario deportivo que se edita en Barcelona, ha pasado de los 76.000 ejemplares de hace 10 años a los 48.000 en la actualidad. Son datos facilitados por la oficina para la justificación de la difusión. Según la última oleada del Estudio General de Medios, que realiza la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación, la difusión del diario Marca es de 1.672.000 ejemplares diarios, por delante del Diario de Información General de Mayor Difusión, en España, que es el país, con 1.013.000 ejemplares. El diario ASH acumula 772.000 lectores diarios, mundo deportivo 387.000 y es por 363.000. Estos son los datos en formato papel. Ahora vamos a conocer los datos de lectores que recurren al soporte de Internet para leer los mismos diarios. Las cifras, ya les anuncio, son escandalosas. AS está a la cabeza con una media de 17 millones y medio de lectores mensuales. Marca, 16 millones 900 mil lectores mensuales. Mundo Deportivo, 8 millones 300 mil lectores mensuales. Y Sport. 5.310.000 lectores mensuales. Son datos de la empresa Comscore que dedica, se dedica a la mediación de audiencias en Internet. Así pues, con estos datos está claro cuál es la demanda ciudadana en cuanto a prensa deportiva y las perspectivas de futuro. Pero este cambio radical en las costumbres de los lectores lleva consigo también un cambio de mentalidad y de forma de trabajar de los periodistas. Los contenidos, las formas de presentación, la búsqueda de noticias la oferta frente a los competidores, las herramientas informáticas y también para las empresas de comunicación que se enfrentan a un nuevo reto como modelo de negocio. De todo ello, vamos a tratar esta mañana de hoy con profesionales que están dedicados en este momento a la transformación digital, si alguno no lleva años experimentándolo ya, para poner al día, y digo al día, no al mes ni al año, el producto que ofrecer a sus lectores. Saludo en primer lugar a Manuel Marín, Manuel Marín es periodista y ha forjado su carrera profesional a lo largo de 30 años en el diario ABC. Ha trabajado en las secciones de Nacional, Tribunales, Gobierno, Política. Actualmente es director adjunto del diario y jefe de opinión. Además, en el campo académico, es director del máster que ABC imparte en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Facultad de Comunicación de esta Universidad de la Francisco de Vitoria. Manuel, muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días. Gonzalo Tibal es periodista vinculado desde el comienzo de su carrera al grupo Prisa. Ha trabajado en la cadena SER, en el diario Económico Cinco días, en el diario El País y en AS, el periódico deportivo, al que sigue vinculado. Durante cuatro años ha sido director de operaciones digitales de AS y en la actualidad se encarga del desarrollo de productos digitales y de negocio de este periódico deportivo. Gonzalo, muy buenos días y gracias por tu presencia. Buenos días, gracias a vosotros. Y por último presento a Enrique Salvatierra, como el mío dice, es nativo digital, pues cuando llegó al mundo del periodismo las nuevas tecnologías eran ya una herramienta de uso común en todas las redacciones que habían dicho adiós a la máquina de escribir, al tipómetro y casi casi a las rotativas. Enrique ha trabajado en medios audiovisuales como Onda Cero y Canal Sur y en prensa escrita como los diarios Sur de Málaga, As y los periódicos vinculados al grupo YOLI. Actualmente coordina el proyecto Pro Fútbol en B-Score. Además, Creo que eres entrenador de fútbol, ¿no, Enrique, titulado y todo? Buenos días. Buenos días, sí, sí, soy titulado, pero simplemente como acompañamiento a la, a la labor periodística. Bueno, pues te vienes para acá y le dices a Simeone que lo que tiene que hacer es para ganar algún partido. <risa> Bien, pues presentados nuestros invitados, vamos a comenzar el debate. Lo hemos dividido por áreas temáticas, para que no nos perdamos en un mundo tan amplio como es el de la prensa deportiva y los retos de futuro. Y estas áreas son contenidos, tecnología y transformación digital y retos. El desarrollo del debate será el siguiente. Cada uno de los invitados explicará una de estas áreas por un espacio de unos 10 minutos, tras los cuales se desarrollará un breve debate para que todos puedan dar su versión sobre la cuestión que se ha abordado. Al final, cuando hayan intervenido los tres, los asistentes a este evento, podrán participar bien personalmente, bien a través del chat que coordinará la profesora Marta Molina. Uno de los principales retos a los que se enfrenta la prensa digital deportiva es el de contenidos. ¿Qué contamos y cómo lo contamos? Manuel Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gabriel. Gracias por la presentación, por tus palabras. Mi agradecimiento también a, a, a la Universidad Francisco Vitoria, que es mi universidad, a la Universidad de Zaragoza, y también a la Universidad de Burgos y a todos aquellos que estéis presentes en, aquí físicamente eh, o presencialmente, que se dice ahora, <coughs> o también online. Eh, sí, lo, los contenidos es el otro día cuando tuvimos ocasión de, de preparar un poco esta mesa redonda y de diversificar un poco qué íbamos a abordar cada uno para después afrontar el debate. A mí me tocó una cuestión que me, que me, que me gusta mucho, ¿no? es la de contenidos, precisamente por, por mi labor en el periódico, que aunque yo nunca he hecho específicamente periodismo de deportes, pero sí es cierto que en todo el proceso de transformación digital de un periódico centenario como ABC, desde hace ya... 15, 16 años hasta ahora mismo, pues he participado muy activamente y en el diseño de contenidos precisamente eh, orientados a cada uno de los nichos de los públicos o de los, eh, digamos, lectores que nosotros tengamos o usuarios, que se dice ahora, pues, eh, pues nos ha tocado preparar mucho tema de contenidos para política que has comentado, pero evidentemente para sociedad, evidentemente para, para deportes y, y si he tenido ocasión de participar activamente. Yo quiero empezar con unos pequeños eh, datos que voy a dar para, para hacer un, elaborar un diagnóstico para saber de qué estamos hablando ¿no? en este nuevo entorno digital, por lo menos en, en lo que es ABC en abc.es. ¿no? Eh, la sección de deportes hoy, ahora mismo se sitúa en la sexta, más o menos séptima posición, ...de todo el abanico de secciones que tiene, que tiene ABC. Digamos que está parejo o similar, para que hagamos una idea, en esa sexta posición a, a, a secciones como economía o como internacional, ¿no? Pero bastante por debajo de política, de sociedad o incluso de algunos canales verticales. Deportes tiene un peso del 10-12% de ABC, es decir, solo 10 o 12 de cada 100 usuarios eh, leen algún contenido de Deportes. Y si tienes una audiencia media de 2, 3, 2, 4, 2 millones y medio de usuarios únicos eh, diarios, pues el cálculo es que solamente 100, 120.000 leen deportes. Ese es el diagnóstico que tenemos y ese es el diagnóstico que tenemos que mejorar porque entendemos que deportes eh, es una sección que precisamente desde la perspectiva del contenido hace, está obligada a que tengamos mayor cantidad de público. Diferencias, luego lo veremos respecto la marca de deportes respecto a otras secciones que funcionan. En el fondo prácticamente viene a ser lo mismo, entrevistas, exclusivas, historias, reportajes, digamos, que sean importantes en lo que se llama la, la construcción de marca. ¿no? También las nuevas narrativas y los formatos nuevos que se imponen en el periodismo en la parte digital son, son, son relevantes. Luego vamos a abordar, además muy concretamente, qué es lo que hacemos para que tengamos un poco un criterio muy práctico de lo, que, de lo que nosotros hacemos y de lo que vosotros, cuando terminéis el grado, probablemente vais a hacer también. Eh, lanzamiento, por ejemplo, de un podcast eh, específico que esté disponible en las distintas plataformas o altavoces inteligentes eh, y eso cada vez tiene una mayor eh, audiencia, una mayor eh, aceptación por parte de, de los usuarios y es evidente que tenemos que adaptarnos a ello adaptar periodistas tradicionales, digamos, de, de, de, de crónica, de, de periódico de papel e incluso de web a un lenguaje distinto, que es el de podcast. ¿no? Y luego, desde luego, también las infografías, los mapas, las visualizaciones, todo eso nos ayuda a tener eh, una fidelización de una audiencia, pero también tiene una segunda vertiente que son nuevos modos de captar o de retener audiencias para conseguir suscriptores. Del modelo de pago luego finalmente hablaremos. Segundo bloque, estrategia de contenido. Yo aquí quiero dar a entender tres, tres ideas. Primero, ABC. El caso concreto de ABC está en la transición desde un modelo muy tradicional, habitual, clásico. Eh, lo hablaba ahora mismo Gabriel en la presentación. De un modelo de crónicas típicas de un periódico de papel, quizá más literarias, quizá más elaboradas, quizá de más calidad periodística. Hoy con la muerte ayer de Maradona tenéis un grandísimo ejemplo en todos los periódicos en papel de grandes periodistas eh, de toda la vida de deportes haciendo verdaderas eh, piezas de interés que son informativas pero son piezas de autor sobre la muerte de un mito, ¿no? de, un, de un gigante, de un tipo que fue un excepcional futbolista y un desastre después desde todos los puntos de vista. ¿no? Eh, y esa dicotomía... Eh, se traslada. Tiene una, un, un punto de mitología por la calidad enorme que, que atesoraba y por el personaje que se creó. Tenemos hoy en todos los periódicos, absolutamente en todos, eh, ese tipo de crónicas elaboradas de las que yo os hablo, de calidad periodística, de pozo, incluso de una cierta construcción editorial ¿no? que, da, que da peso a un, a, un, a un periódico. Bueno, pues estamos ahora en un, en, en un tránsito hacia un modelo radicalmente distinto eh, marcado por la inmediatez del mensaje, las crónicas urgentes, de pocos párrafos, cortos párrafos además, de adaptación al tráfico en el móvil. Nosotros, por ejemplo, en ABC eh, tenemos el 80% ya del tráfico que se genera a través del teléfono móvil. El 80%, hay días que llega a ser el 85%. Cada vez vemos que hay menos gente consultando la web de abc.es a través de una tablet, a través de un monitor de ordenador. Si tú en un teléfono móvil que tiene pantallas grandes con alta resolución, si tú en un teléfono móvil empiezas a poner una crónica muy larga con eh, largos párrafos, con un estilo literario, me da la sensación de que la gente eh, sale inmediatamente. Entonces tenemos que adaptarnos a todo eso porque es una realidad social absolutamente distinta a la que había. Nos tenemos que adaptar a ese tráfico móvil del que digo. Segundo... Esto nos obliga a un cambio en el lenguaje, en el modo de enfocar la información y los contenidos. Somos, tenemos que ser, enseñamos a nuestros redactores a ser más directos, más incisivos, más llamativos, más acordes con las famosas exigencias del, del, del, del famoso SEO, que tenga una cierta, una fácil porosidad, una fácil transmisión a través de redes sociales, y luego hablaremos desde una perspectiva crítica, pero hay que preguntarse si este nuevo periodismo, por lo menos adaptado a deportes, no forma parte más de un reclamo informativo, o de pequeños flashazos que de crónicas elaboradas que debería ser, entiendo yo, el objetivo a cubrir. Tercero, eh, la búsqueda nos obliga, los nuevos, el nuevo entorno digital nos, nos, nos obliga a una búsqueda de un periodismo alternativo. Vamos a ver, nosotros hacíamos hace no muchos años, no muchos años, ¿no? Y lo mismo Gonzalo en As y cualquiera que haya trabajado en un diario escrito. Eh, hacíamos periódicos de 132 páginas. Eh, hoy los periódicos rara vez tienen más de 80. Eso significa que la restricción del espacio que te queda en papel para elaborar crónicas, para meter toda la información que se va eh, produciendo a lo largo del día... Eh, nos obliga a dejar determinados temas que solamente puedes dar en la página web para completar contenidos. ¿Esto qué significa? Que normalmente los, los deportes masivos, el fútbol, el baloncesto, el tenis, porque tenemos a Nadal, eh, poco más, es lo que copa habitualmente, por lo menos en el diario ABC, que no, es un periódico generalista, no específicamente deportivo, Tienes cinco páginas, seis páginas, el fin de semana, algo más. Eso te lleva toda la actualidad del Real Madrid, la actividad del Atleti, del Barcelona, cualquier cosilla que haya. Te deja prácticamente una página, media página, para algo alternativo. Típico reportaje que haces de un montañista, típica eh, campeona de badminton, una nadadora especial que tal, una entrevista. Algo alternativo, distinto. Todo eso... ...que produce muchos reportajes, muchos contenidos en una página web... ...lo tenemos que derivar efectivamente a la página web para que haya más. Sin embargo, eso tampoco actúa como reclamo, con lo cual tienes una dicotomía compleja. Das deportes alternativos, que tienen su nicho, su público, lo das solo en la web... ...pero objetivamente ni lo puedes incluir en papel ni en la página web tira mucho... ...porque lo que tira en la página web, que es este neolenguaje que estamos ya utilizando... Son otras cosas y ahora las, las vamos a ver. En esta estrategia de contenidos de, de búsqueda de periodismo alternativo, estamos hoy ahora. Estamos hoy ahora. No es, un, no es un tema que se haya resuelto ni es un tema que vaya a resolverse eh, fácilmente. Buscamos historias humanas, buscamos no sé, hitos distintos, buscamos no sé, la propia vida extradeportiva de las, de las estrellas curiosidades sobre contratos que se puedan producir, alentar la rumorología, todo eso está generando mucho más tráfico que la tradicional crónica deportiva. Nos lleva luego a un debate de pérdida de calidad, desde mi punto de vista evidente, es un gran debate. ¿Tenemos más lectores? Sí. ¿Tenemos más lectores con menos calidad? Creo que también. ¿Está siendo suficientemente autocrítica la profesión en ese sentido? Creo que no, creo que no. Finalmente, tercer bloque, en cuatro, tres, cuatro minutos termino, Gabriel. No, en uno. Los nuevos estilos, nuevos conceptos periodísticos. Vamos a ver, Deportes tiene un comportamiento en la web muy distinto a, otros, a otras secciones porque vive mucho, y lamento ser tan poco académico en, en, este, en esta silla ahora, vive mucho de los chascarrillos, de las claves, de los rumores, de los vídeos. El problema, por ejemplo, es que nosotros no tenemos un medio escrito, no tiene los derechos de las competiciones. Entonces, las piezas que se utilizan para eso son, eh, se llaman embebidos, ¿no? que es un, una palabra horrible, eh, tweets con vídeos en, en cuestión ¿no? y, se va, y se va incluyendo en la página web. ¿no? ¿Qué es lo que funciona como nuevo género, como nuevo eh, estilo o nuevo género periodístico? Funciona los directos. Los directos sabéis todo lo que son. Eh, se ha puesto de moda que hay gente que se conecta a una determinada hora porque no puede verlo en televisión y cada minuto, cada 30-40 segundos se va actualizando, pero desde una bola de tenis hasta un partido de fútbol. ¿no? Siguen directo los avisos, las alertas que mandamos los periódicos. Segundo, las noticias. Las noticias siempre funcionan, pero no siempre hay noticias, y menos para un periódico de, de, de, digamos, de difusión eh, nacional o de ámbito más allá del deporte, porque objetivamente no estamos. ABC y los periódicos eh, digamos, habituales, de, de información nacional no están en el circuito de noticias, ahí suelen estar las, las, las radios, suelen estar evidentemente los periódicos deportivos, nosotros no. Pero eh, de la misma manera que nos resulta difícil el poder eh, crear una, una crónica eh, habitual de las clarías en el periódico en papel para que se siga, tenemos que buscar reclamos del tipo, no sé, montar piezas que te digan el misterioso mensaje de fulanito de tal después de su suplencia en el Camp nou, por ejemplo. ¿no? Eso son noticias con titulares que enganchan, eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que yo discuto que luego sea efectivamente un periodismo más relevante. El lenguaje, creo que de alguna manera esta rapidez de hacerlo todo así me parece que de alguna manera ensucia un poco la marca de todos. De todos y que deberíamos eh, apostar a lo mejor menos por tanta inmediatez y un poquito más de, de calidad, sin embargo la exigencia millennial parece que va por otro lado, tamaño de las noticias tienen que ser muy cortas, nosotros tenemos una, una, una experiencia de que las noticias deportivas se leen mucho, muy en diagonal, no cuesta mucho que alguien permanezca más de 20 o 25 segundos en una noticia, ya eso para nosotros es un triunfo en deportes ¿no? eh, cosas que funcionan grandes personajes, un Nadal, un Gasol, un Sergio Ramos, un Alonso. Si lo alimentas con una, un cierto morbo o con una cierta eh, un cierto gancho, es mucho mejor que una simple entrevista. La entrevista la abre la gente, está 10, 12, 20 segundos y se marcha. El tema de los vídeos, ya he comentado el asunto de los derechos. Y finalmente, eh, el modelo premium no que es una gran pregunta y que lo dejo aquí para, para debate. El modelo premium al que a veces se ha adaptado hace ahora exactamente un mes, que es un modelo de pago, un muro de pago para acceder a contenidos de calidad que se cierran al público, que cuestan lo que cuesta una, no sé, una botella de vino, eh, y sin embargo, todos encontramos el problema de que eh, la gente por leer seis siete medios de comunicación a los que se ha habituado gratuitamente durante años, no va a pagar 10 euros por cada uno de ellos, 70 euros al mes. O sí, estamos en ese momento. A mí me resulta complicado ver que eso vaya, vaya a ocurrir. Pero en cualquier caso, ese es el gran desafío que tenemos ahora mismo. El preguntarnos, ¿la gente va a pagar por nuestros contenidos? Dos, ¿los contenidos van a ser de suficiente calidad como para que el lector pague? Y tres... Eh, el lenguaje, la metodología de trabajo que tenemos, los nuevos géneros periodísticos. ¿Se adaptan realmente a la exigencia que tiene ese público o nosotros tenemos que adaptar al público a lo que consideramos un periodismo deportivo tradicional? Muchas pues, gracias. Pues con estas dudas y con estos interrogantes... Abro un pequeño debate, no sé si Gonzalo, Enrique, tenéis algo que aportar al tema de los contenidos. Nos ha dicho Manuel, inmediatez, urgencia, un lenguaje nuevo y la web como complemento del periódico en papel. Gonzalo. Sí, bueno, muchísimas gracias a, a todos, a la Universidad Francisco de Vitoria, a la Universidad de Zaragoza y, y Burgos. Reitero mi, el agradecimiento y lo comparto con, con el, el de Manuel. Eh, yo la verdad que, que siempre he encontrado que, que el, el análisis del nuevo periodismo, del periodismo digital, como un periodismo de peor calidad, eh, es recurrente. ¿no? Y, y entiendo que sea así porque eh, por, algo, por algo se hacen este tipo de críticas y eh, porque, porque no siempre están infundadas. ¿no? Pero no es menos cierto que de alguna manera... Eh, el nuevo periodismo, el periodismo digital, el periodismo que encontramos en una página web, o digamos el producto que, que, que, está, que está inserto en las páginas webs, es un producto completamente diferente. ¿no? Es un producto que, que en base misma al soporte material, el cambio de soporte de lo material a lo etéreo, a lo virtual. Eh, pues ya hace que, que sea un, un medio completamente diferente, donde efectivamente es literalmente infinito, eh, puedes llegar a, a, a, a informaciones y a contenidos infinitos dentro, eh, no solo dentro de, de, de internet, por supuesto, pero también dentro de cada web, por lo tanto, eh, el, la oferta es, es eh, enorme y eh, se ha ido trabajando y se ha ido eh, Haciendo este work in progress eh, durante todos estos años, eh, ya van a ser casi 30 de, de Internet, donde hemos visto que hay muchas, eh, muchos productos y muchos eh, formatos eh, que nos han llamado la atención y que han llegado eh, de forma espontánea muchas veces, pero han llegado para quedarse. ¿no? Y es verdad eh, que, esos, que esos directos, por ejemplo, los directos, yo recuerdo cuando, cuando empezamos a trabajar con los directos, eh, no nos lo creíamos, pensábamos que iba a ser algo eh, efímero y que no iba a tener éxito. ¿no? Eh, ahora es uno de los productos estrellas dentro de As y efectivamente eh, generan millones de páginas vistas, millones de, de usuarios que acceden a estos contenidos en todo el mundo y además posicionan se posicionan muy bien eh, en, en los buscadores. Por lo tanto, eh, entrar en el debate de si ese género o ese formato es de peor o mejor calidad que la crónica, eh, la crónica más al uso, la crónica tradicional, eh, pues efectivamente eh, no sé si nos puede llegar a, a, a, a un debate eh, estéril o, o digamos eh, que, no, eh, que no balancea eh, convenientemente, según mi entender, el eh, justo. Eh, esta, esta, esta novedad que supone el producto, el producto en sí, ¿no? Digo, eh, porque tenemos la tentación, lógicamente, de estar permanente con, permanentemente comparando el pasado con, con el presente. Eh, luego abundaremos un poco más en, en el tema. Y, y yo creo que, en definitiva, en ese sentido, las cosas nuevas que van surgiendo, insisto, eh, tenemos que plantearlas como lo que son, como lo que hay ahora, y trabajar sobre ellas y tratar de mejorarlas. Yo creo que en ese sentido estoy 100% de acuerdo con, el, eh, con Manuel en que eh, el clickbait es una lucha en la que tenemos que estar todos. Yo diría que incluso los usuarios, los usuarios muchas veces eh, hago evangelización entre mis amigos para decirles no pinchéis eh, en, los, en los titulares eh, llamativos o los titulares clickbait porque eh, desgraciadamente existen porque la gente pincha los usuarios y los clientes eh, o los lectores pinchan es, en esas noticias con titulares llamativos. ¿no? Eh, no, la media... decía, decía Manuel y también la preguntaba va para, para Enrique. Eh, ¿Funcionan en grandes personajes eh, como ha dicho Nadal, Gasol, Sergio no sé si Ramos? Dice, si se les aplica eh, una, una pátina de morbo eh, que es el gancho para que el lector lo, lo pueda leer. ¿Es compatible el periodismo, el periodismo de calidad? el periodismo que queremos los profesionales y a los lectores embadurnado de morbo como gancho para los tres en principio no debería ser a ver, insisto y no, no quiero seguir hablando yo yo creo que, que, que el morbo o entendido como gancho es donde está la clave del periodismo al final un buen titular forma parte de, de del buen periodista, quien sabe titular sabe, es, es un buen periodista por lo tanto eh, y, y el morbo, digamos, no estaría en, en, esa, en esas bondades yo ahí lo, lo rechazaría eh, digamos. Enrique eh, Buenas, bueno, antes que nada agradecer igual que mis compañeros a las tres universidades por contar con, con Bishoker y, y conmigo y en cuanto al, a, a todo este debate sobre el morbo, es decir que el, so, el Uy, mayor problema que tiene esto es que funciona, es decir cuando la gente termina entrando, decía, habría que iniciar un proceso de reeducar quizá a la sociedad en cuanto a lo que es la calidad periodística, pero yo creo que ya hemos llegado a una dinámica, como decía Gonzalo, que es complicado, es decir, que es que más vale intentar reconducir, porque si los medios ahora mismo apuestan exclusivamente por la calidad, eh, es muy difícil sobrevivir, porque, porque ahora mismo el público eh, quiere otro tipo de consumición, quiere otro tipo de, de temáticas... Y las estadísticas están ahí. Es verdad que a mí, por ejemplo, eh, tengo añoranza por, por las crónicas más literarias, por las crónicas más largas, por formatos más, más clásicos, pero no se puede obviar la realidad y, y la tormenta perfecta que ha llegado eh, a nivel tecnológico y de cambio social de, de esta nueva generación que quiere las cosas de otra manera, con otros lenguajes. Entonces creo que hay que encontrar el equilibrio entre la lucha generacional entre lo que nos gustaba y considerábamos calidad, entre lo que se requiere y lo que, y lo que está generando negocio ahora. ¿no? Yo creo que el, ahora mismo el, el periodismo y los medios están en medio de, de ese debate y, y cada uno está intentando encontrar la salida por su cuenta. Si sí es verdad que estaría bien, como ha dicho también Gonzalo, encontrar cierta unidad, regular ciertos aspectos como lo del clickbait, aunque lo veo complicado, pero bueno, eh, si se han bloqueado la, todo el tema de estas apuestas en un mundo como el del fútbol, ¿por qué no, no soñar con, con esto? ¿no? Pero sí creo que a lo mejor eh, ir poniendo algunos cotos en ese tipo de, de prácticas eh, sería importante para reeducar un poco al, al, al consumidor en lo que debería ser el periodismo. No sé si Manuel quiere aportar algo para cerrar este capítulo de contenidos. Sí, a ver, yo no, yo no creo que esto sea una mera cuestión entre, entre pasado o presente ¿no? y de tener que ir superando eh, viejas nostalgias de, de, de viejos periodistas. Yo lo que estoy preguntando directamente es si es necesario ser periodista para sentarte delante de una mesa viendo una televisión eh, y poner minuto 67, uy, casi gol, corner, saca Marcelo. Pregunto si es necesario realmente ser periodista para eso y pregunto en sentido contrario. ¿Hace falta ser periodista para ir a un estadio, eh, ver el ambiente, conocer el equipo, estar eh, 90 minutos viendo un partido, analizando, jugador por jugador? ¿Hace falta tener un criterio analítico de lo que está ocurriendo, conocer ese deporte, darle un contenido periodístico, editorial, estar especializado en definitiva? Para eso sí creo que hace falta ser periodista. Entonces, no, no está cambiando solamente el tiempo, el pasado, el presente. Lo que está cambiando es el concepto. Eh, y desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, sé que funcionan los directos. Eh, si hacer un directo es periodismo o es un nuevo género periodístico, me parece eh, que iremos enterrando poco a poco eh, la profesión. Dice Quique, con toda la razón, si soy el primero en saberlo como en fin, miembro de una dirección desde de un periódico. Dice Quique, funciona. No nos gustará más, nos gustará menos, pero funciona. Pero es que funciona algo que empieza a dejar de ser periodismo, desde mi punto de vista. Empezará a funcionar algo que es un nuevo modelo de negocio, un nuevo sistema de comunicación, un nuevo... Eh, modelo de llegar a la gente porque la gente efectivamente no lee esas crónicas antiguas etcétera etcétera pero yo lo que sí me pregunto es si esto si esto bola de set para nadal eh, 6-4 me pregunto si creo que eso lo puede hacer mi hijo con 16 años no creo que sea necesariamente un periodista quien tenga que hacerlo y creo que efectivamente eh, la gran duda y le doy la razón aquí que ya Gonzalo en ese sentido la gran duda que tenemos, que tienen todos los medios, es si apuestas por la calidad y te quedas en el camino. Porque ese es el trayecto que estamos recorriendo todos. Unos contenidos, como estamos viendo, que necesitan determinados soportes tecnológicos para que el mensaje llegue a todo el mundo. El que sea, un mensaje de calidad, un mensaje de menos calidad, eso depende subjetivamente de cada uno de cómo lo interprete. ¿Cuáles son, Enrique Salvatierra, esos retos tecnológicos ...actuales y futuros para la prensa deportiva? Eh, buenas, bueno, hablando un poco de, ya de la más parte más, más eh, tecnológica, eh, yo formando parte de, de, de Soccer y todo el mundo B Soccer ...que es, eh, originalmente es una aplicación de resultados de fútbol que posteriormente incorporó eh, noticias y se ha ido expandiendo mucho, mucho a ese nivel... Eh, bueno, yo creo que ofrece un poco el paradigma contrario a lo mejor al de un medio tradicional, ¿no? que atrae al público a través de las noticias y luego de ahí le puede ofrecer como extra los resultados, las clasificaciones y todo tipo de estadísticas. ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, surgió todo al revés, es decir, atraíamos a nuestro público a través de los resultados y de las estadísticas y luego posteriormente incorporamos todo el tema de, de, de noticias por conectar un poco de tecnología con, con la parte de, de contenido que, que se ha hablado antes. Eh, un ejemplo claro, por ejemplo, eh, para nosotros es el nivel de suscripciones que tienen los usuarios a alertas de, de jugadores de equipos, indica también un poco el contenido que quiere leer la, la gente y que quiere ver. ¿no? Entonces, a veces es, la realidad es tan dura como que hay equipos de primera división de la Liga Española que tienen menos interés que a lo mejor un equipo de la, de la liga colombiana que triplica o cuatriplica en, a nivel de, de usuarios y de seguidores que un equipo que está en la teórica mejor liga del, del mundo. ¿no? Entonces ahí también surgen debates internos de contenido, de decir, oye, es que a veces sale más rentable sacar una noticia de este club que de este otro. ¿no? Y eso también eh, la tecnología te ayuda a ir guiando también un poco a nivel de de contenidos que es bueno un debate ligado al anterior que comentaba como por ejemplo con los con personajes grandes que son los que atraen las, las noticias no eh, todo el mundo sabe que poner messi o cristiano es, es un seguro de, de vida a nivel de, de visitas que no tiene nada que ver con noticias o reportajes como los que comentaba pues de algún de algún montañero interesante que, que sí es verdad que, que, que sería periodismo pero que, que no ofrece tanto tanto rédito como ...como hasta ahora. ¿no? Entonces, los retos que, que ahora ofrece la, la tecnología, que yo creo que en 2010 es una especie de, de año bisagra para eso, con el fenómeno de movilidad te, tecnológica, que fue un poco el, el cambio de que la gente eh, dejaba de ver, por ejemplo, la carterera del cine en, en el papel, en el periódico, y pasó a verla en el teléfono o en, o en internet. ¿no? Ese cambio que supuso ya de dónde iba a buscar el, el usuario la, la información comenzó esta, esta vorágine tecnológica pues, que ha llevado a todos los medios a volcarse al, a la parte digital y como decía antes, por ejemplo en ABC, el, el, si se ha dicho el 85% o el 90% que de ese tráfico ya es desde, desde el móvil, ¿no? que, es, que es una auténtica locura e indica perfectamente desde dónde se consume a día de hoy la, la información. ¿no? Eh, para nuestro caso, por ejemplo, directamente desde el, desde el soporte móvil es que llegamos a tener 15 millones de usuarios distintos al al mes, que es, que es una auténtica locura a nivel de, de expansión y de cantidad de gente a la, que puedes, a la que puedes llegar. Es decir, que la tarta que antes era, en, en medios más tradicionales de, de papel, era más centrada en, en, la, en el país o en la prensa o en el público nacional, ahora con la digitalización, y creo que luego lo podrá explicar incluso mejor, mejor Gonzalo, ha, ha provocado una expansión a nivel de público y de poder llegar a cualquier parte del mundo, algo que... Creo, por ejemplo, que, que has hecho bien con, con las ediciones diferentes que ha, que ha abierto a lo largo del, del mundo y que, y que ha permitido infinidad de posibilidades, sobre todo en el tema de, de, de negocio. Luego, a nivel de tecnológico también, el hecho de, de tener datos, de controlar estadísticas y de, y de tener un departamento de tecnología, es decir, ser nativamente tecnológico, como, como es el caso, por ejemplo, de de Bishocker permite tener y disponer de, de herramientas pues, para mejorar a nivel de visualización de datos, a nivel de infografías, videografías, contenido novedoso y diferente, que también es verdad que nos hemos dado cuenta que es un poco como se, se está empezando a consumir más la información. Es decir, comentaba ahí antes que apenas se duraba 25 segundos leyendo una noticia y que ya era un éxito, ahora mismo es que la gente prefiere ver una imagen directamente, que ya le exprese todo, un vídeo corto, Incluso el vídeo luego eh, puede generar hasta más, más recursos económicos con, con publicidad. Es decir, se, se entremezcla ya el negocio del contenido con el, de los, con el de los formatos. Y luego ya la llegada de la inteligencia artificial, que es algo que ahora mismo todavía no ha aterrizado del todo en, en los medios, pero sí está empezando a soltar los, los primeros coletazos, como el processing, procesamiento del, del lenguaje natural, por ejemplo. Ya hay algunos medios, creo que el, el Sport fue uno de los primeros, por ejemplo, que en categorías inferiores como tercera edición eh, presenta crónicas automáticas. Es decir, eh, son crónicas que tú les metes en la alineación, el, los eventos del, del partido y ya prácticamente te elabora con cuatro párrafos una crónica que ya no, lo, ya no es que lo haga un periodista, no, es que lo ha hecho una máquina. que <ríe> obviamente eso todavía tiene que, que mejorar mucho y que evolucionar porque a, a mí particularmente yo creo que todavía creo, aunque soy tecnológico que una máquina no puede captar el alma que puede poner un periodista en una crónica o en una noticia o al menos espero que no lleguemos a ese punto nunca, yo creo que no se va a conseguir pero si sí es verdad que, que te está facilitando una serie de contenidos en, eh, con simplemente hacer un clic que, que, que te permite aumentar el, el número de, de, de noticias que tienes en tu, en tu, en tu medio y, y llegar a, a mucho más de lo que tienes con, con el equipo que es verdad que encima los, las redacciones no, no paran de decrecer, de ¿no? tristemente. ¿no? Entonces, esa, esa parte de la, de la inter, inteligencia artificial creo que le va a dar otro salto más a los a los medios de comunicación. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos preparando una parte que se llama eh, Bishocker Brain y básicamente es eh, como nuestro propio Alexa o Google Home, que tú le preguntes al móvil de voz, eh, dame las últimas noticias de Messi... Y, el, y la aplicación directamente te devuelva cuáles son las últimas noticias de Messi o te, la, te presente la crónica de, del partido que quieras o te diga los rumores sobre un jugador que se han dado en el último día o una estadística determinada. Entonces ese salto evolutivo que también va a presentar es, es otro reto para, para, los, para los medios de comunicación porque al final... Eh, el problema que, que creo que, que tenemos es que eh, estamos intentando adaptarnos a esta vorágine te tecnológica y cuando creemos que medios nos hemos encauzado de repente aparece una tecnología nueva, eh, alguien que está haciendo las cosas diferentes y, y le está funcionando y de repente te, ubica, te obliga a, a, a reconducir. ¿no? Entonces el problema y la suerte que, que aporta la, la tecnología en ese sentido a, a los medios de, de comunicación... ...es esa vorágine, esa locura de estar constantemente al día... ...porque aunque hayas presentado una mejora... ...ya tienes que estar pensando en la, en la siguiente... ...y antes de empezar lo, lo hablaba con Gonzalo... ...de que es que hay que, hay que tener siempre las miras en el, en el más allá... ...es decir, no puedes estar pensando en el, en el hoy... Porque, ...porque es que la, la actualidad te, te come... El, ...lo vimos ayer con, con todo lo que ocurrió con, con Maradona... ...y es verdad que hoy los periódicos ofrecen un contenido espectacular... Pero aparte de ese contenido espectacular es que la parte digital de esos mismos medios ayer desde las 5 de la tarde hasta hoy ha tenido un trabajo brutal por la por la inmediatez que exige cada vez más los contenidos y los propios usuarios no que llegan al día siguiente con toda la noticia ya ya más que más que mascada y obligando a los medios a reinventarse para para sacar cosas nuevas no entonces pues, por seguir un poco con, con el hilo de, de, la, de la tecnología, de repente han, y han irrumpido eh, plataformas, eh, como el caso de Twitch, por ejemplo, que, que ofrecen personajes ajenos al periodismo, pero que los propios protagonistas de los medios deportivos en este caso, que siempre suelen ser pioneros en eso, porque el público, el público de, de la prensa deportiva es mucho más joven que el de la prensa tradicional, el interés por los deportes suele llegar antes que el interés por la, por la política y, y para mí un ejemplo demoledor es que media hora después de que marga sol eh, anunció su fichaje por los Lakers, aparezca en el canal de Twitch de, de Ibai Llanos, ¿no? es decir, ya, ya no es, ya la gente, creo que comentábamos en la previa, ya la gente no quiere ir a, a ver a De la Morena o a ver a, a García de turno o a ir a, a, a la COPE o a tiempo de juego, es que la gente ahora prefiere los canales que ellos pueden controlar más, que para ellos son más naturales, y que les acerca al público joven. ¿no? Entonces es otro reto, que está presentándole la tecnología, porque no dejan de ser plataformas nuevas, sobre todo de, de vídeo, con gente ajena al periodismo, que no tiene que ser periodista, que ese es un buen debate, el, el que has presentado antes creo que es mucho más, más, más amplio, porque no sé si también nosotros hemos desvirtuado un poco lo que es eh, o debe ser un, un periodista metiendo demasiado externo en, en las redacciones, y al final creo que nos hemos envenenado de... ...de eso, pero pero bueno, que no quiero salirme del, del tema. Y por cerrar un poco con, con el tema de, de, la, de, lo, de la tecnología, eh, creo que eh, hemos pasado de educar generaciones a que ahora las nuevas generaciones nos están educando un poco en cómo tenemos que ir enfocando los, los medios, ¿no? porque ellos ya acceden a la tecnología, son nativos por completo a, a las nuevas herramientas y hoy en día... Eh, cosas impensables, incluso cuando, cuando salieron cosas como Twitter o, o YouTube o, o ahora Twitch, se están empezando a convertir en piezas clave para, para los medios. ¿no? Entonces yo creo que todo el tratamiento del Big Data, visualización de datos, infografías, la parte de inteligencia artificial, incluso lo de procesamiento del, del lenguaje natural, creo que son los eh, van a ser los pilares de los medios de comunicación del del futuro, incluso del corto o medio plazo de, de los medios. No sé, Enrique, eh, si es un problema de nos están educando o nos están exigiendo, ¿no? Unos nuevos, unos nuevos modelos, unos nuevos contenidos. Ha hablado eh, Enrique Salvatierra de los retos tecnológicos, de 15 millones de personas se conectan todos los meses a la plataforma en la que él está trabajando, en busca de datos, en busca de estadísticas. Eh, hay un sistema nuevo eh, por el cual eh, tú le metes unos retos a una máquina y te elabora una crónica del partido de turno. Yo no sé, eh, Gonzalo, Manuel, cómo, cómo contempláis estos, estos retos tecnológicos, ¿no? de los que nos está, hablando, nos está hablando Enrique. Manuel. Bueno, el reto tecnológico es evidente. Si eh, lo que hay que dirimir es la adaptación del periodismo a todo esto no la confusión del periodismo en todo esto eh, nos habla aquí que es una exposición bastante bastante clara y bastante nítida y con la que estoy de acuerdo al 100% nos habla, por ejemplo de las alertas de seguimiento de jugadores como reclamo ellos tienen una tecnología que sabe qué jugador o qué eh, deportista genera una serie de una empatía determinada, una cercanía, una, una demanda de información y a partir de ahí, eh, como tienes una serie de datos informáticos, eh, la tecnología te permite saber qué, qué interés genera una determinada persona, tú vas alimentando eh, las historias sobre ese jugador o sobre eso porque cada alerta confita más interés. Claro, todo esto nos lleva al mismo debate de antes, por eso no me voy a alargar. Al final estamos confundiendo... Eh, aplicaciones, portales web, eh, como repositorios de contenidos, porque eso es el lenguaje de que hay ahora, contenidos, es evidente que sí, es evidente que eso es útil, sí. ¿Eso es un negocio? Sí. ¿Eso te aporta conocimiento? Sí. Mi pregunta, ¿aportar contenidos utilizando nuevos formatos, etcétera, etcétera, etcétera, a una determinada plataforma, eso es periodismo? Ahí es donde me planteo la duda y como creo que lo que estamos es hablando a futuros periodistas o periodistas, tenemos que saber que la adaptación, pero no por una cuestión, insisto, temporal o anacrónica, la adaptación de determinado concepto periodístico de la profesión a nuevos formatos no se salda siempre con un nuevo periodismo, se salda con otra cosa, otra cosa que habrá que definir que es perfectamente legítima, que es perfectamente útil, que incluso puede dar hasta más dinero que un periódico tradicional o que una agencia de prensa o que una emisora de radio. Pero insisto, percibo en toda la utilidad como servicio público de todos los datos que hay, de todas las estadísticas, de los portales de servicios, de páginas web especializadas, hechas incluso por periodistas, que no veo mucho periodismo y a mí eso me preocupa como debate ...a futuro. Kika ha dicho una frase y termino con esto. Se mezcla el negocio de los contenidos con el negocio de los formatos. Y claro, eh, entonces, estamos hablando objetivamente de una cuestión de negocio. ¿Cómo se adapte el periodismo, en este caso el deportivo, a todo esto? Pues tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque no tengo claro que todo lo que hacemos o todo lo que estemos promocionando ahí... Sea periodismo. De negocio nos va a hablar eh, Gonzalo, pero yo antes le quería preguntar, eh, ¿tú leerías una crónica que ha elaborado una máquina con unos cuantos datos que le han metido previamente, Gonzalo? Bueno, precisamente eh, yo creo que de lo que estamos hablando es de, de responder a unas necesidades. ¿no? Esa crónica no existiría porque no hay recursos suficientes para, para tener a una persona haciendo una crónica de un partido de tercera regional, eh, para, no, no existiría eh, en, el, en el periodismo analógico, digamos. Lo que eh, provee la tecnología, lo que permite la tecnología, es eh, que ese tipo de información eh, exista y al final estructure una serie de datos que antes eh, también se incluían, por cierto, en, en el papel y en, en el periodismo analógico veníamos, eh, teníamos nuestros listados con clasificaciones, con eh, resultados, con eh, en los lunes eh, estaban todos los partidos regionales en AS. Eh, hasta hace bien poco todavía se, se seguía tirando eh, varias páginas con partidos de, de segunda medida regional. Eh, bueno, pues eso ya ha pasado a la web, por ejemplo, ¿vale? Eh, eh, eh, todo ese tipo de contenidos, si los podemos estructurar, lo podemos, eh, los podemos mostrar en formatos más amigables y que sean fácilmente localizables a través de los buscadores, no veo por qué no eh, es, eh, pueden ser eh, productos que respondan a esas necesidades, que pueden ser contenidos o crónicas que respondan a esas necesidades. Muchas veces... Eh, eh, insisto, no, no quiero incidir en, este, en esta nostalgia ¿no? que está sobrevolando eh, la sala y, y la conexión. Eh, pero muchas veces eh, hemos sido nosotros, los propios periodistas, eh, cuando hacíamos las crónicas, cuando tratábamos de, de, de ofrecer esa información a, a, los, a los usuarios, a los lectores, los mismos eh, que entonces... Eh, no, nos habíamos convertido también en máquinas. Yo recuerdo una, eh, una anécdota de la, de, de la escritora mexicana Elena Poniatowska eh, cuando le dieron el, el premio Alfagora de novela. Ella narró eh, una anécdota que le ocurrió cuando empezó en el periodismo también. Me pareció muy curiosa porque porque yo lo, lo compartía perfectamente, ¿no? Cuando empezó, eh, no recuerdo en qué periódico de, de México a trabajar, bueno, pues estaban las viejas glorias y veían a esta chica que estaba empezando y que hacía sus crónicas de forma diferente y tal, y decían, ay, Lenita, Lenita, eh, vete de aquí antes de que te agarre el maquinazo, ¿vale? Entonces, el maquinazo para ellos, el maquinazo era eh, pues el sentarte, llegar por la tarde a las 6, 7 de la tarde frente a la máquina de escribir y, como un automata, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, y acabar tu crónica con el, eh, exactamente los mismos clichés, los mismos latiguillos, todas eh, las consabidas eh, truquillos de, de los plumillas, eh, que se, se las harían todas para, en cinco minutos, acabar una crónica parlamentaria, una crónica de fútbol, una crónica de lo que sé. Quiero decir que, al final, eh, y exagerando un poco, lo que ha venido a hacer la tecnología es, quitar esos recursos, o no necesitar unos recursos de un, unos contenidos que no aportaban nada realmente, eh, ofrecerlo de forma automática y al mismo tiempo permitir que esa gente, que esos eh, periodistas, se dediquen de verdad a buscar información, a buscar información relevante, original y valiosa que aporte valor al medio. Por lo tanto, eh, y recojo la una pregunta anterior por alusiones, ¿Hace falta ser periodista para hacer directos? Sí, sin duda. Se pueden hacer mejor y hay que mejorar esos directos y hacerlos de manera que no los tenga que hacer una máquina, sino que de verdad haya un periodista filtrando lo que está viendo, filtrándolo muy bien y explicándolo y dando eh, una, un matices interesantes y eso se puede conseguir. Y Manuel, te invito a que veas los directos de Diario AS eh, en las próximas jornadas. Eh, porque te puedes encontrar, efectivamente, no somos perfectos, pero hay eh, ejercicios de ese tipo muy interesantes, muy interesantes desde el punto de vista exclusivamente periodístico. Me y, y por otro lado, pues sí, tenemos, tenemos muchos muchos retos, es una palabra que va a salir aquí, y la transformación digital todavía está en marcha y todavía eh, nos, va, nos va a hacer eh, crecer y conocer nuevos, eh, decía aquí que eh, nuevos, nuevos adelantes, la, Completamente. Nosotros hemos lanzado para Smart Speakers también eh, contenidos que con la voz tú puedes eh, escuchar la crónica de Alfredo de Relaño, o de quien tú quieras, eh, para Google, para Amazon, para todos los dispositivos. Eh, hemos, hemos hecho en colaboración con Google un producto que es exclusivo de eh, representación de datos eh, de forma automatizada, donde recogemos los datos que ya nos sirven proveedores como BizOcker. O, o, o Opta eh, que, o Perform que nos, que nos da los datos, nosotros los estructuramos y los convertimos en, en un producto en infografías eh, con comparadores de jugadores, comparadores de clubes, eh, ahora mismo la, la información, solo, solo la información de resultados que tenemos integrada en el diario AS nos, nos da eh, hasta un 15% del tráfico total por lo tanto, es un contenido, es un bloque de contenidos muy importante donde la gente eh, va, va a buscar ahí. Y, y por lo tanto, también tiene que ser eh, una, un trabajo constante también con las plataformas y ver cómo eh, las integramos, las podemos, eh, eh, podemos utilizarlas porque sabemos que es. Eh, donde está el público y por lo tanto eh, es otra de las de las necesidades que nos vamos a encontrar. De eso, eso te quería comentar en tu turno de, de participación, Gonzalo. Sí. La transformación de la prensa en general y de la deportiva en particular sobre las nuevas perspectivas de negocio. Eh, al hilo de lo que decía Enrique hace un año aproximadamente leí una información que creo que la publiqué en un en, un, eh, en una página web que edita ...la revista Comunicación y Hombre, que es el, la revista de, de, de investigación... ...de la Universidad Francisco de Vitoria de la Facultad de Comunicación... ...que decía que, no recordaremos si era Los Ángeles Times o era el, el, el Chicago, Chicago Tribune... ...que había elaborado una máquina para hacer la información sobre bolsa. Tú le metías todos los datos de la jornada bursátil y esa máquina elaboraba... ...una crónica sobre la jornada bursátil y decía el editor que Con eso se evitaba que los periodistas que se dedicaban a hacer la información bursátil dedicaran entre media y una hora diaria a hacer la información de bolsa y que esos periodistas iban a ser reconvertidos para hacer otro tipo de trabajos. Eso lo decía el editor del periódico. Yo no sé si era verdad o ese periodista al final pues cogía su indemnización y se iba a la calle porque su trabajo lo realizaba una máquina. Con lo cual, eh, estamos ante una nueva perspectiva de negocio, porque evidentemente el periodismo se nutre de los periodistas que hacemos la información y de las empresas periodísticas que son las que dan el soporte económico al mundo de la comunicación. Eh, la interna internacionalización del producto, la suscripción, las nuevas plataformas. En esta nueva era, eh, Gonzalo Tibal, ¿en qué va a consistir la transformación digital y los nuevos retos a los que se enfrenta la prensa deportiva como empresa de comunicación? Sí, sí, sí, realmente es, es, es un poco la, la madre del cordero, ¿no? Eh, porque, y un poco tirando de lo que acabas de decir, ¿no? al final es, la pregunta que yo me hago, que yo me haría es, ¿qué valor a, aporta un periodista a un medio de comunicación o a la sociedad haciendo un trabajo que pueda hacer una máquina? Eso es yo creo que es donde, de, de donde debemos partir, ¿vale? Pero en cualquier caso, yo siempre he pensado que la transformación digital eh, tiene... Eh, habría que enfocarla de dos maneras. Una es la parte del oficio, ¿vale? El, el cómo hemos cambiado los periodistas y luego la parte de la industria en sí, ¿vale? Eh, para el oficio, a mí siempre me, me gusta contar una anécdota, sobre todo cuando hay gente joven escuchándome, eh, que es que cuando yo empecé, en eh, los años 90, en una revista eh, que salía con medios de, de provincias, revista de, comunicación, de televisión y, y radio, eh, recuerdo una de las primeras veces que llegué a la redacción eh, cuando, cuando nada más entrar, el redactor jefe me dijo Gonzalo, espera, no te quites el abrigo eh, que eh, tienes que ir a entrevistar a José Luis Rodríguez, el Puma. ¿Vale? Entonces Zapatero todavía no estaba. Era una entrevista a José Luis Rodríguez, el Puma. Bien, y me manda y me dice tienes que ir al hotel tal y toma. Y me da una hojita con eh, lo que había enviado la productora de música en eh, bueno, el José Luis Rodríguez el Puma es un cantante venezolano, por pues si alguien no lo sabe eh, eh, bueno, y yo siempre he reflexionado mucho sobre ese viaje, ¿no? el viaje que media hora que hice en el taxi <ríe> tratando de, de juntar las preguntas que le iba a hacer a José Luis Rodríguez el Puma del que desgraciadamente no tenía ni idea, había oído hablar lógicamente pero nada más, no sabía nada de él, ni de su vida, ni de su discografía, ni nada Así se hacía el periodismo antes, ¿no? Y en el taxi, pues, empecé a escribir preguntas más o menos eh, de carril eh, y, bueno, hice lo que pude, ¿no? Como muchas veces nos pasa siendo jóvenes y, y nos encargan esos trabajos. Claro, eh, ahora, antes de entrar aquí, he buscado José Luis Rodríguez del Puma en Google, ¿no? Y me salen 3.308.000 resultados. José Luis Rodríguez del Puma, además, eh, en búsqueda y con el snippet de, de Google, que, que lo hace bastante, bastante eh, exacto. Claro, yo, yo me imagino cómo hubiera sido mi viaje en ese taxi, con 3.400.000 eh, resultados de José Luis Rodríguez de Puma, podría haberme leído su biografía en la Wikipedia, haber visto sus vídeos, haberme escuchado alguna de las nuevas canciones incluso, su Facebook, etc. Podría haber hecho un trabajo infinitamente mejor o mucho mejor eh, como periodista, de eh, hacer una entrevista mucho más. Y cuando cuento esta anécdota y siempre pregunto a la audiencia, ¿no? Ahora, ahora cada uno puede reflexionar en su casa o en, o en, o en el Salón de grados. Eh, ¿Estamos mejor ahora? ¿Somos mejores periodistas? ¿Se hace mejor periodismo ahora con la posibilidad de tener este tipo de herramientas? Vale. Curiosamente, la gente infiere que yo estoy pensando que estamos peor, porque hacemos peor periodismo y no necesariamente. No necesariamente creo que está, se hace peor periodismo, porque el periodismo el oficio en sí no ha cambiado es lo de siempre, es buscar noticias y entregárselas a la gente eh, que, está, que tiene necesidad de esas noticias y que sabe y que le puede interesar y que puede tener eh, eh, cierto, puede incluso ser entretenida con ese tipo de noticias eso sí, deberíamos estar mejor, porque las herramientas las herramientas que son las que están ahí, son infinitamente mejores, cuando digo infinitas como he dicho antes, también es literal. La, la posibilidad de documentarse es infinitamente mejor, infinitamente mayor, y la posibilidad de llegar a datos y a documentación es, eh, es, eh, es, es como digo, infinita. ¿Qué ocurre? Que efectivamente nos falta la parte humana, la parte o, o todo el proceso del oficio donde tiene, tenemos que mejorar y donde tenemos que ser... Eh, aprovechar mucho mejor todas estas herramientas. Y ahí es donde está, yo creo, el reto, el reto principal en cuanto a las personas, que también ha salido aquí el tema, y en cuanto al oficio en sí mismo. Y luego está la transformación digital, la transformación en la industria en sí. ¿vale? Que ahí eh, ha sido radical. Así, ahí sí que os digo que, que todo ha cambiado. ¿vale? Hemos pasado de un sistema de casi monopolio por parte de los medios donde había cuatro, cinco, diez medios eh, grandes y tenían el monopolio de la distribución, el monopolio de, de la publicidad, eh, el, incluso las barreras de entrada eran, eran altísimas. ¿no? Hemos pasado de eso a una eh, mayor competencia y donde casi eh, el monopolio se ha trasladado a, a, las, a las plataformas digitales. ¿no? Antes nosotros, eh, eh, nosotros teníamos el control hasta hace bien poco de la distribución de los periódicos en furgonetas, las, las, las, eh, eh, eh, eh, éramos nosotros los propietarios de, de las furgonetas, digo los medios porque había un consorcio eh, de furgonetas, incluso había un, en los comienzos ni siquiera, eh, se, cada, cada medio tenía sus propios, su propia distribución, eso ahora no existe. Ahora mismo, eh, mis contenidos, yo controlo lo que, lo que se produce en mi, en mi site, pero a partir de ahí, la distribución en qué canales, hacia qué canales se dirige, eh, eh, es completamente, estoy a merced de Google, de Facebook, incluso de otros sites que pueden hacer agregaciones de contenido y hacer eh, crosslinking con, con mis contenidos. Por lo tanto, ahí eh, hemos perdido. Eh, en cuanto a la publicidad. La tarta publicitaria en los medios de comunicación, impresos o no impresos, era 100% eh, nuestra, eh, había un porcentaje pequeño que no, que no llegaba a, a medios digitales, sin embargo ahora la tarta publicitaria que se destina en digital ha pasado al 70% a ser de Google, Facebook y Amazon, por lo tanto se ha dado la vuelta a la tortilla, hay una tarta mucho más pequeña y eh, donde nosotros eh, solo tenemos acceso a un exiguo 30%. Por lo tanto, también cuando hablamos de modelo, cuando hablamos de negocio, que sepamos que es un negocio eh, cuyos márgenes han caído drásticamente, han caído eh, a, a ritmos del 10-20% anual hasta llegar a niveles donde las antiguas redacciones, siento ser así de Franco, no se, no se sostienen, no se sostienen porque no hay dinero en el mercado para sostener eh, las redacciones, donde antes eh, el, el modelo industrial y las compañías eran capaces de generar 100, 200 millones de EBITDA anuales eh, y, y, hemos, y ahora estamos en cifras de simplemente dos dígitos, eh, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Por lo tanto, eh, eh, la tarta publicitaria y cómo se ha eh, derivado a las grandes plataformas digitales, que es uno de los temas también importantes, eh, nos hace, nos ha obligado a eh, buscar otros modelos, otras vías de ingreso. Ahí también eh, creo que es fundamental entender cómo eh, del modelo de volumen que es en el que estamos ahora, que muchas veces nos hace eh, caer en estas, en estas acciones o tácticas eh, poco éticas del clickbaiting o de buscar nuevas audiencias donde tradicionalmente no las teníamos. Eh, ese modelo de volumen, insisto, eh, ahora eh, se está poniendo en cuestión y se está viendo que estamos yendo hacia hacia la suscripción, eh, hacia los, los paywalls, eh, ya sean porosos o, o premium y, o, o con a través de membresías, donde ahí probablemente sí que eh, sea si cabe mucho más importante el valor que aporta el medio, donde la gente no va a pagar por lo de siempre, no va a pagar por eh, eh, esas crónicas eh, sin, sin, que no aportan valor a, a añadido o sin eh, artículos de opinión que de verdad tienen, eh, tengan, tengan eh, información útil y, eh, eh, y en definitiva eh, eh, bueno, nos, nos encontramos eh, con una industria donde eh, las barreras de entrada han, han prácticamente desaparecido eh, prácticamente eh, cualquiera ahora mismo puede hacer eh, información del tipo que sea la puede hacer a través de sus cuentas personales, lo estamos viendo con, eh, con los fenómenos de Instagram o, o TikTok o, o como decía antes eh, Kike en Twitch eh, donde la gente ya no solo es un medio de comunicación sino que es su propia marca, y bueno, digo la gente, digo eh, personas concretas que son capaces de, de generar eh, muchísimo revenue muchísimo eh, eh, muchísimo negocio a través eh, simplemente de, de ellos mismos haciendo eh, teniendo su canal de Twitter, su, su, su podcast y, y, y su YouTube, donde son capaces de, de coger además esa parte de la tarta publicitaria que sigue ahí y que sin embargo pues, eh, se está derivando hacia estos, hacia estos eh, nuevos fenómenos. Insisto eh, que tenemos que ser conscientes, yo no soy eh, un, un gran... Eh, no, nunca he pensado que la suscripción va a venir a, a, la suscripción a los medios va a venir a salvar el modelo, ni siquiera si los cerramos todos, por eso mismo, porque eh, cualquiera, cualquiera de los estudiantes que ahora nos está escuchando eh, puede empezar a montar un, una estructura más pequeña, lógicamente y puede empezar a hacer eh, su propio medio de comunicación en cuanto salga o si no antes y, y empezar a ser competencia de medios eh, muy grandes como como puede ser el as o, o cualquier otro. Ya, ya, se han dado casos eh, desde hace mucho tiempo, con casos eh, como el más famoso y el primero fue el Drudge Report, eh, sacando eh, el caso Mónica Lewinsky, pero luego eh, cuentas personales de gente de Twitter, eh, en la famosa primavera árabe desde, desde Twitter o, o el accidente de avión eh, en, en Nueva York. ¿no? Eh, todo esto hace que el ecosistema, y también el deportivo, por supuesto, eh, nos transforme, se ha transformado de tal manera que tenemos que eh, directamente cambiar, cambiar el chip. ¿no? En ese sentido, yo, y para terminar, eh, y como mensaje un poco a, a, a nuestros estudiantes ¿no? que ahora van a salir, eh, es darles un mensaje, por supuesto, de optimismo y también de ánimo a que sean ellos los, los líderes de, del cambio. ¿no? Nosotros la transformación... Eh, eh, eh, la estamos haciendo desde dentro, de los que venimos del mundo analógico y que estamos tratando de, de acelerarla desde dentro ellos cuando vengan a la redacción se van a encontrar todavía con gente de mi generación y mayores eh, que están en ese proceso, ¿vale? por lo tanto ellos deberían ser el motor del cambio dice eh, Jeff Jarvis que, hay, que todavía hay mucha mentalidad del papel eh, Jeff Jarvis habla como por ejemplo cuando se habla de los de los caballos de los coches no tienen 50 caballos etcétera, pues eso pasa también en las redacciones existe una inercia de lo físico donde ayer mismo me encontraba una entrevista a, a, a, un, a un fundador de startups y en lugar de poner un link a, a la página web me había puesto eh, un pantallazo del periódico donde, donde salía su entrevista o donde yo en mi etapa en cinco días cuando entrevistábamos a a, a, a jóvenes que habían lanzado startups, nos preguntaban, y esto es algo que, que dice mucho Luis Borkin de Forbes, donde la pregunta es ¿cuándo sale en papel? ¿No? Entonces, todas esas inercias vale eh, eh, son muy... yo creo que, que lo que nos hacen es resistirnos a un cambio que es imparable. Eh, sí. Es un cambio que, que me parece que, que se tiene que hacer, insisto, eh, desde dentro de, y, y, y, y con ayuda de las, de las nuevas de, de generaciones, como dice John Cotter, eh, tenemos muchos dirigentes, pero no suficientes líderes, así que animo a nuestros estudiantes a que, a que se conviertan en esos líderes en la medida de, de sus capacidades, que seguro que son muy altas cuando salgan de las universidades. Pues muchas gracias Gonzalo, ¿Qué son ahora los estudiantes los que van a tomar la palabra para debatir con los invitados eh, a este encuentro sobre las cuestiones que deseen plantearse eh, y esta última eh, etapa también en cuanto a los retos eh, económicos de las, de las empresas de comunicación. Pueden formalizar sus preguntas a través del chat eh, en la pestaña Preguntas y Respuestas o bien levantando la mano. La profesora eh, Marta Molina será la encargada de coordinar un poco todo, todo esto. Y evidentemente los alumnos que están aquí en la sala de grado pues pueden hacer sus preguntas en el micrófono que se ha habilitado que se ha habilitado al respecto. Así pues, eh, vamos a dar la palabra a los alumnos que quieran, que quieran iniciar este debate. A ver, adelante. Si hacéis el favor, eh, en la medida de lo posible, dirigís la pregunta a uno de nuestros invitados en, en particular. Hola, buenos días, mi nombre es Ana García y me preguntaba para Manuel, ha dicho usted que no hace falta estudiar periodismo deportivo para determinar si pues, el balón entra en una portería o no, y yo estoy de acuerdo en eso con usted, pero entonces ¿por qué cree que se ha creado esa necesidad de, de llevar a cabo un proyecto que conlleve crear un máster en periodismo deportivo o incluso un grado en, en periodismo deportivo? Yo no he dicho exactamente que no hace falta ser, Yo, ser, ser periodista. Yo me he preguntado si realmente hace falta con una pregunta muy retórica porque efectivamente creo que no es necesario. ¿no? Eh, sobre el tema de los másters y el tema de los, los posgrados y la manera de acceder al mundo profesional, podríamos hacer otra mesa o 20 mesas o hacer muchos, muchos ciclos. A ver, yo creo que he expuesto eh, claramente mi, mi planteamiento de esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico que hacen Quique y que hace Gonzalo. Lo que ocurre es que yo no sería eh, sincero conmigo mismo si no fuera crítico o no me revelara. Que te hablamos de una atmósfera de nostalgia que lo envuelve todo esta mañana. La verdad es que sí, que yo añoro los tiempos en los que la gente iba a los kioscos, la gente eh, iba y, por ejemplo, Ash... Eh, el periódico de Gonzalo pues vendía medio millón de ejemplares o 600.000 ejemplares un lunes y lo añoro, y lo añoro porque lo añoro, añoro los, los momentos en los que los medios eran sostenibles, ganaban dinero y, y ya está. El modelo de negocio, por cierto, también daría para, para otra mesa. Pero es cierto que añoro eso, añoro, por cierto, un modelo que funcionó en su momento porque el modelo que hay ahora mismo, eh, más allá de que sea más periodístico o menos periodístico, todavía está en duda que funcione. ¿Mm? Todavía está en duda que funcione porque es un modelo que se está no debatiendo sino que se ha ido a los, a los muros de pago con una enorme incertidumbre y eso es así. Eh, segundo, eh, hablamos de los directos, que si es necesario o no es necesario. Sí, yo, yo mantengo lo que, lo que he dicho. Lo que hace falta es la especialización y ahora, ahora lo vas a entender muy bien. Yo sigo los directos también, los de los de as porque es mi trabajo seguir también ...a la competencia, ¿no? Y sigo los directos que hay del coronavirus... ...y sigo los directos que hay de jornadas parlamentarias específicas... ...o, o grandes jornadas, y de hecho las organizo, de hecho las, las diseñamos... ...y metemos redactores, corresponsales parlamentarios... ...y metemos también eh, analistas políticos para tratar de, de mezclar. Lo que pasa es que el producto, el producto es un poco también... ...de lo que se ha hablado hoy, no sé si eso es una noticia. Es decir, para mí ese producto que es útil... Y que parece que funciona en, en la mecánica web eh, no contienen lo que yo lo que yo creo como adjunto como, al director de un periódico pero también como lector desearía es decir aquí estamos pasando en esa evolución en ese yo estoy totalmente de acuerdo pero es peligroso pasar de la vocación de lector a la vocación de, de usuario eh, tercero esto que estamos hablando de productos efectivamente estamos hablando de productos es que ya no, ya no, no hablamos ni siquiera de, de redactar noticias o de redactar, estamos hablando de fabricar productos. Y yo creo que el periodismo, eh, utilizando la expresión que antes, eh, con, con mucha razón, porque además es muy propio de la profesión que ha utilizado Gonzalo, de los, de los latiguillos, de los, de los plumillas, pues hombre, eh, eh, tengo, tengo ahí mis, mis serias dudas, es decir, el periodismo no es un producto, la noticia no es un producto, aunque así ahora mismo se estén paquetando los nuevos formatos digitales. Yo creo que la noticia, el análisis... Un editorial, un editorial por ejemplo, tiene mucho de, de alma, tiene mucho de jerarquización de ideas, tiene mucho de sistematización de esas ideas, de saber eh, qué prioridades quieres destacar respecto a otras. Tiene mucho, el periodismo tiene mucho de distinción de... de de lo que es grano y de lo que es paja, de lo que un presidente del gobierno te está vendiendo y de lo que te está realmente diciendo. Y eso, desde una perspectiva eh, periodística, sí ha cambiado, sí está cambiando. Yo, a la señora que hacía alusión, Gonzalo, del, del maquinaso, pues no sé, yo, si a mí me viene un redactor y me dice que se va a seguir antes de tiempo, o viene otro y dice, oye, Date prisa que es hora del maquinazo, eh, le recomendaría abrir una mercería y dejar aquello, ¿no? Porque no digo que no ocurra en las redacciones, pero me parece que no es nuestro papel. Termino. Yo creo que sí, que el periodismo está cambiando y todos estos nuevos formatos están siendo muy útiles para unas cosas, no sé si rentable para todas, pero está perjudicando eh, seriamente... Un concepto del periodismo, que no digo que sea el bueno, el mejor, el necesario, digo mi concepto del periodismo, y no soy un talibán de ningún concepto del periodismo, pero yo insisto y termino entre leer una crónica eh, de Montanelli y una crónica de un Ecija Santi Ponce hecha por un robot, con todos los respetos me quedo con Indro Montanelli. ¿no? Muchas gracias. Eh, adelante con tu pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ramón, alumno de Cuarto de Periodismo. Primero agradecerles la presencia, la presencia a todos los ponentes. Y mi pregunta la dirijo a Gonzalo, del diario A.S. Eh, antes comentaba, Enrique, que ahora hay personajes, eh, un streamer sobre todo, que se llama Ibai Llanos, que diariamente charla con el Cunagüero, que recientemente le hizo una entrevista a Marga Sol, que el otro día estuvo con Neymar... ¿qué papel debe asumir el periodismo deportivo para recuperar la relación entre periodista y deportista que en los últimos años parece que ha perdido y los deportistas prefieren hablar con Broncano, con Ibai Llanos o con DJ Mario antes que con un medio deportivo? Gracias. No, gracias a ti por la pregunta, es muy interesante. Eh, sí, yo creo que eso nos tiene que llevar a todos a... Una pregunta obvia, ¿no? Y es, eh, yo creo que, que insisto, creo que, creo que hemos estado hablando de, de esto todo el tiempo, ¿no? De cómo eh, los nuevos medios, las barreras de entrada, eh, de cómo eh, los medios digitales eh, han venido a cambiar cosas, los nativos y los no nativos, eh, cómo la tecnología y las herramientas hacen que, que nos tengamos que reinventar. Eh, y, pero, pero creo que hay una pregunta eh, como la que tú has hecho que nos deberíamos hacer todos, todos los días. ¿no? Y, y es esto de cómo es posible que hayamos perdido ese monopolio otra vez. Monopolio de, o, o por lo menos oligopolio, como lo queráis llamar, de que nosotros marcábamos la agenda. Y éramos nosotros los que estábamos al pie del cañón, eh, siendo, siendo los primeros en informar, siendo los primeros en tener las entrevistas, siendo los primeros en las eh, en, las, en las prioridades eh, de, los, de, los, de los propios protagonistas de las noticias. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? Porque evidentemente lo hemos hecho mal para eh, no, no darnos cuenta de hacia dónde, hacia dónde, iba, hacia dónde iba, iba la sociedad, hacia dónde iban eh, no, los nuevos lenguajes y las nuevas tecnologías. Eh, yo creo que es algo que está dentro de todo el proceso, que nos tenemos que hacer estas preguntas siempre para ver hacia dónde eh, podemos, cómo, de qué manera podemos reconducirlo. Creo que va a ser difícil, creo que eh, muchas veces parte por, por algo que, que estamos haciendo en mi departamento, que es agregar, que es incluir, que es acordar eh, con estos, con este tipo de, de nuevos players eh, una simbiosis con ellos, de tal forma que eh, que, que Ibai pueda estar de alguna forma involucrado en el AS o que podamos contar con, eh, con, con perfiles de ese tipo, youtubers que conectan con gente. Acabamos de lanzar eh, un, un, un programa eh, de YouTube eh, con, eh, con, con, con youtubers, eh, pero que eh, incluimos en el AS como... Eh, como si fueran propios, porque a, a, a una de las cosas que nosotros aportamos es la credibilidad y es la difusión, y es eh, eh, la cantidad de audiencia que nosotros podemos, a la que nosotros podemos llegar. Eh, que lo recordaba al principio como eh, una de las ventajas eh, que, que sí hemos sabido, yo creo que, que hemos hecho muy bien en AS es la internacionalización. Nosotros hemos sido capaces de llegar con redacciones físicas eh, a Colombia, México, Estados Unidos y Chile, donde somos líderes eh, eh, eh, en, en todos estos países, menos en México, que, que estamos en segundo lugar. También porque marca, eh, se está agregando un site de salud allí, sino también en el core seríamos líderes. Por lo tanto... Eh, a nosotros nos queda eso, nos queda la marca, nos queda la credibilidad de ser un periódico eh, de más de 50 años y, y nos queda la fidelización de la audiencia y la difusión que somos capaces de, de hacer eh, desde, nuestro, desde nuestra, nuestra, nuestra potencia de, de empresa global que somos. Eh, por lo tanto, ofrecer nosotros por nuestro lado ese, ese valor añadido a estos nuevos players para que eh, jueguen con nosotros. Pero en cualquier caso, eh, insisto, es una pregunta que nos, que nos debemos hacer de cómo hemos sido capaces de, de perder eh, ese, esa, ese lugar de cabeza. ¿no? Y, y ahí creo que debemos hacer autocrítica también todos eh, y pensar, por, por haber pensado que no había nadie capaz de, de sacarnos de esos sitios de privilegio. ¿Hay alguna otra pregunta? Habíamos, eh, nos habíamos propuesto mm, terminar a la, a la una y media de la tarde. Es, son las eh, 13 horas y 32 minutos. No sé si mm, de alguna manera alguien quiere cerrar o rematar la, la, la pregunta. En el chat no hay ninguna pregunta. Vamos en este que yo tengo aquí, no sé si la profesora Molina tiene alguna. Sí, hay una hora... Creo. Para Enrique, para ¿no? Sí, de Nuri Gusero, de Segundo de Periodismo. Y para Enrique Salvatierra, usted ha dicho antes que si los medios apuestan solo por la calidad, dejando de lado el morbo, sería muy difícil sobrevivir porque las personas demandan otra cosa. ¿Cómo alcanzaría un equilibrio entre un periodismo de calidad y ofrecer ese morbo que, que demanda el público? Pues eh, gracias Nuria. De hecho, yo creo que es uno de los retos, ¿no? De, de aprovechar esa parte, porque ahora mismo y tristemente eh, una noticia de Neymar y su novia eh, puede quintuplicar las visitas de, de una crónica de un partido de segunda división. Eh, tristemente es así, o incluso de un partido de, de primera o una noticia de algún jugador que no sea top, entonces algunos medios eh, como imagino que habrás visto, es verdad que optan por una especie de versión eh, que está integrada en el diario eh, creo que marca por ejemplo usa tiramillas, es decir, en el que introducen eh, ese tipo de, de información e, e intentan equilibrar ¿no? y separar un poco, es decir, para no, no enturbiar lo que es la información con esa parte de noticias más morbosa, de crónica rosa dentro del, del deporte, que es verdad que, que es una auténtica locura y, y es muy goloso porque es que al final es algo que consume poco tiempo, no requiere prácticamente autentificar nada, que es, yo creo que es uno de los problemas eh, que también ha hecho que los deportistas cada vez quieran... Eh, vincularse menos a los medios, que los clubes sean cada vez más herméticos y no permitan prácticamente entrevistas, que las entrevistas de los jugadores sean eh, a través de actos publicitarios de, de marcas, es decir, que además eh, los medios tenemos que tragarse esa publicidad gratuita que le ofrecen para poder dar algo sobre un, un jugador, entonces eh, es difícil encontrar el equilibrio sin manchar, eh, entre comillas, ¿no? la, la marca de, del medio que intenta dar algo de de calidad pero también es verdad que es un punto muy goloso no a mí no me parece mala esa opción que, que cada vez la están teniendo dos medios no de tener una especie de, de marca interna eh, en el que dar ese tipo de, de contenidos o una o una sección sección aparte que esté dedicada a, a eso pero pero ya te digo que, que por números y, y por todo la demanda de ese tipo de contenidos es brutal eh, y, y para, para a nivel empresarial, es decir, al, al que lleva las cuentas y al que lleva el dinero, que ese ya te digo que no es periodista, <risa> eh, a ese le, le resulta muy, muy goloso. ¿no? Entonces ahí está un poco el, el problema que yo veo y, y, que, es decir, y que le ha pasado a los medios. ¿no? que el, Los que llevan las cuentas y manejan el dinero no tienen nada que ver y su punto de vista es totalmente radical al punto de vista periodístico que siempre intentamos ir hacia la hacia la calidad o un poco hacia lo que nos llevó a, a meternos como, como periodistas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la serie de Newsroom eh, está muy bien, pero luego la realidad que hay dentro de los medios, eh, veo a Gonzalo reírse con esto, es que, que hay que ir luego a, a ajustar cuentas y, y, y, que, y que la cosa sea rentable. ¿no? Pero bueno, yo creo que la dirección va encaminada hacia eso, ¿no? hacia que dentro del medio haya secciones, bien con otro nombre, para que no termine de de manchar lo que es la marca o, o, o apartados más, más específicos y que, se, y que se meta ahí ese tipo de información. Cuando los alumnos de las distintas facultades de comunicación que han seguido este debate tengan que realizar su propia crónica sobre lo que aquí se ha escuchado, verán que tienen muchos titulares. Y como decía Gonzalo Tigual, un buen titular denota un buen periodista porque ha cogido el espíritu de la noticia sabe distinguir lo que es más o menos común de lo que es novedoso, sabe darle el suficiente gancho, y en este caso positivo, percha, llamábamos nosotros siempre en el periodismo tradicional, para poder captar la atención y el interés del, del lector, y no desde el punto de vista del morbo, sino simplemente desde el punto de vista de la información y del interés informativo. Por lo cual quiere decirse que si hemos visto buenos titulares en este debate, es que este debate ha sido productivo y ha sido enriquecedor. Y ha sido productivo y ha sido enriquecedor gracias a nuestros ponentes, a Manuel Marín del diario de ABC, a quien doy la gracia por su presencia aquí, a Gonzalo Tigual del diario de ASH también por su presencia, y a Enrique Salvatierra también por su participación. Y a todos ustedes, tanto los que nos habéis seguido desde la sala de grados de la Facultad de Comunicación de esta Universidad Francisco de Vitoria. Como quienes han seguido el debate a través de las plataformas que se han habilitado eh, para este respecto, muchas gracias por su atención y muy buenas tardes a todos.